¿Quieres irte de paseo o realizar algún trámite y no sabes cómo llegar a tu destino? MOVID es una aplicación gratuita y de muy fácil uso que puede guiarte en alrededor de unas 3400 ciudades en 112 países y haciendo uso del transporte público. Trenes, autobuses, taxis, scooters, bicicletas y hasta ferries. Así que acompáñanos y te mostramos cómo funciona. Abrimos nuestra aplicación de Movit y verificamos que nuestro GPS o ubicación estén activos en nuestro teléfono. Si no es así, le damos clic y retomamos lo que vamos a hacer en la aplicación. ¿A dónde quieres ir? Le damos clic allí. Colocamos nuestro destino, en este caso colocaremos el Parque Nacional Carara. Otras dos cosas muy importantes siempre a verificar acá es la ubicación de salida y la hora de salida. Por default, Movie te va a mostrar siempre tu ubicación actual. Pero, ¿qué tal si nuestro punto de salida es distinto? Pues le damos clic allí y colocamos desde dónde vamos a salir. Supongamos que va a ser desde el Teatro Nacional de Costa Rica. Y lo siguiente a seleccionar es la hora. Por default, va a decir salir ahora. Le damos clic allí y seleccionamos una hora de salida o una hora de llegada. Hora de salida. Supongamos que queremos irnos bien temprano, así como a las 7 de la mañana. Entonces, movemos el relojito, verificamos que si es AM o PM, en este caso AM, y eh, no sería hoy, sería tal vez eh, pasado mañana, por ejemplo. Le damos clic en listo. Y por último, eh, decidimos si queremos filtrar esa búsqueda, acá en el botoncito de filtro. Nos va a mostrar siempre la mejor ruta, o podemos seleccionar si queremos caminar menos o la ruta que tenga menos transbordos. En mi caso elegiré mejor ruta. También nos permite eh, activar o desactivar los diferentes tipos de transporte. Supongamos que no me interesa que me muestre ninguna ruta con bicicleta en esta ocasión. Una vez seleccionados los filtros nos devolvemos y le damos clic en buscar ahora. La aplicación ahora nos va a mostrar las diferentes rutas. En este caso nos ofrece tres, ya con los filtros seleccionados. Y acá podemos observar que hay diferentes colores para las, los diferentes transportes en cada ruta. Si queremos ver más detalle de cada ruta, podemos hacerle scroll o mover los transportes hacia la derecha o eh, ir hacia abajo para verificar cada, si hay más rutas. Vamos a escoger esta primera para verla entonces ahora en detalle. Cuando le damos clic a alguna ruta, nos va a mostrar el mapa, punto de inicio y punto final. Podemos ampliarlo para ir viendo más detalles de nuestra selección. Si queremos cambiar la hora de eh, salida que seleccionamos, podemos darle en después o en antes, si ahora queremos salir una hora más temprano, por ejemplo, o más tiempos. Y bajamos en nuestra pantalla si queremos ver el detalle de la ruta. Por ejemplo, caminar hasta, o empezar a tomar o esperar un bus, etcétera aquí tenemos que prestarle atención sino a los dibujitos a los iconos porque puede mostrarnos iconos de buses de taxis de trenes diferentes opciones según el, lo planteado si revisamos la ruta y queremos no estamos muy convencidos y queremos ver otra pues le damos e hacia atrás en la flecha hacia atrás y nos vamos a otra ruta Acá no es mucha la diferencia, pero a veces la diferencia puede ser de media hora a una hora. De nuevo nos muestra acá el detalle. Y si queremos ya ir a esa ruta, pues ahí sí le podemos dar en vamos. ¡Hey! Si te está siendo útil este contenido, dale me gusta y suscríbete. Este es un canal sobre tecnología para gente que no es de tecnología. disponible para iPhone y para Android vamos a instalarlo en Android abra el Play Store y busque la app Mubit. presione el botón instalar y espere a que finalice el proceso una vez instalada, abra la app se le pedirá que lea las condiciones de servicio para continuar presione comenzar como hemos visto Mubit necesita acceder a la ubicación del dispositivo Así que cuando el sistema se lo pregunte, brinde los permisos necesarios. Se le presentará información de interés. Presione Entendido para continuar. Por último, opcionalmente podrá guardar la dirección de su casa. Yo lo hice seleccionando tu ubicación actual y guardar. ¡Listo! Ya puede comenzar a utilizar Moobit. ¿Qué tal si hacemos una prueba? ¿Vamos? Nos encontramos en el Cantón de Tibás, al norte de la provincia de San José y queremos dirigirnos hacia el oeste, al Parque de la Sabana así que vamos a utilizar nuestra querida aplicación Movit Abrimos la aplicación, ¿a dónde quieres ir? Colocamos el nombre de nuestro destino Parque de la Sabana Dice que está aproximadamente a unos 3.4 kilómetros le damos clic le damos buscar ahora Vemos las opciones de ruta que nos dan Dice que aproximadamente unos 25 minutos podemos llegar. Y escogemos entonces una de las rutas. Recuerden que si hacemos scroll hacia la derecha, vemos por dónde nos va a enviar. ¿okay? Vamos a escoger esta segunda. De nuevo acá nos está diciendo ahora más bien caminar hasta el frente de Pizza Hut. ¿okay? Para llegar a la parada y luego tomar el bus, a donde nos bajamos, etc. Así que vamos. De una vez nos da el mapa, nuestra posición y hacia dónde debemos dirigirnos para tomar este primer bus. En caso de que ocupamos, ocupáramos detenernos, también le podemos dar clic allí. Probemos a ver qué tal nos va. Dice que llega a las 12 05 pm y son las 11:58, 6 minutitos. El nombre de la ruta sería San José, Florida, Portivas. En este momento son las 12:05, avistamos por acá y sí, allá viene un bus, que probablemente sea. Revisando, dice que una vez que nos montemos allí, vamos hasta la terminal en aproximadamente seis paradas o seis minutos. Sí, ese es. Y a muy buen tiempo. Excelente. Ok, vamos subiendo entonces. Hemos escogido el segundo dato, revisamos y habíamos quedado en caminar, un minuto, 100 metros nada más, o sea una cuadra. ya caminamos 100 metros más 25, en buena teoría la parada es por acá, pero lo que vemos son taxis, costado norte del Club Unión, le damos clic ahí para verificar que ahí estamos, movemos el mapa, tiene efecto pues al parecer si sí estamos bien, entonces tocará esperar nada más, <ríe> si queremos también podemos aportar en la aplicación y tomar una foto para que las personas tengan una referencia de dónde es la parada aquí ayudamos también a otros usuarios son las 12 y 19 puede ser que sea uno de esos que están ahí vamos a ver en un momento son las 12 y 22 y no pasó el bus pero si vemos, lo actualizó a las 12 y 25, interesante, Inclusivo da un rango de 12 y 30 y vemos como aquí sí, dice Sabana Cementerio, Yamoni se va parqueando, se excelente, el bus ha llegado Pasamos ahora entonces, viaja ocho paradas, dice acá, seis minutos más o menos y sería hasta el gimnasio nacional de la sabana. Ya vamos por el último punto, así que estamos muy cerca. Acá dice que estamos más o menos a un minuto, que harían falta tres paradas. Acabamos de hacer una, faltaría que entonces dos. Y allá se ve ya una zona verde al fondo. Probablemente ya estamos bastante cerca. Hemos llegado, al parecer. Ve aquí por acá está, ya dijo Parque Metropolitano de la Sabana y el Museo de Arte Costarricense. Entonces tocará bajarnos. De hecho ya nos dicen que eh, hay que caminar tres minutos hasta el parque de la sabana, es decir, nos toca bajarnos aquí. <ríe> Parada! Ok, nos hemos bajado del bus. Así que ya podemos avanzar al siguiente paso que sería caminar por seis minutos hasta el parque La Sabana. ¿Por qué nos dice eso? Bueno, porque quiere dirigirnos hacia allá, pasar por todo el frente del Luis Doble Segreda y luego ya introducirnos al parque por un costado del Museo de Arte Costarricense. Todo depende del destino que queramos, pero prácticamente hemos llegado. Si te gustó este video, dale me gusta y suscríbete. Podrás ver otros videos como este en nuestro canal Más Tecnología. Hasta pronto.